Tarde. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos en el inicio de esta semana, como todos los días, con nuestro compromiso, la firmeza para informarles y darles a conocer todos los hechos que hasta el momento han acontecido en el ámbito internacional, nacional, regional, local. Acomódese porque para este lunes 2 de septiembre las noticias serán... Las siguientes. En el ámbito internacional, el huracán Dorian azota las Bahamas en categoría 5, señores. Devastador lo que ha estado aconteciendo por allá. Miren los vehículos, ampliaremos, así que no se lo pierda. En el ámbito nacional. Abogada, asesinada por su expareja, pidió ayuda al Ministerio Público dos semanas antes del crimen. Reinaldo renuncia a precandidatura y acusa al gobierno del presidente Medina de apoyar a Gonzalo Castillo. En el ámbito local regional para hoy, las noticias también. A continuación, UAS Recinto San Francisco presenta a los internos de medicina que irán a los centros de salud. Ahí está. Exigen la carnetización de estudiantes en la UAS Recinto San Francisco. A continuación también, ahorrantes de la empresa Munet se reúnen con las autoridades, califican la situación de preocupante. Impiden que estudiantes del Liceo Ercilia Pepín reciban docencias por no tener distintivo del centro y tener... Mal corte de pelo Estudiantes, se le impidió Entrar al Liceo Ercilia Pepín Piden otra Oportunidad, ahí está Hieren joven apuñaladas Esto fue en la patronales De Moca, ¿cómo ocurrió Esto? El todo. Yeren, hombre De puñalada, en el sector Espínola, aquí En San Francisco de Macorís En la tercera etapa la policía hiere uno de seis hombres que se desplazaban a bordo de esta jipeta. A continuación también les diremos estas y otras noticias. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. Iniciando con las noticias en el ámbito internacional, el huracán Dorian azota a las Bahamas en categoría 5. Así que el poderoso huracán Dorian azota o azotó a las Bahamas con vientos cercanos a los 300 kilómetros por hora, anunció el Centro de Meteorología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 vehículos como casas, sumergidos así como falta de luz. Miren esto, señores. ¿eh? Increíble. Miren en el sistema energético los daños que ha generado Dorian a su paso, sus fuertes vientos que superan, que superan los 300 kilómetros por hora. Nosotros tenemos que darle gracias al Todopoderoso que Dorian no impactó Toda la República Dominicana Somos un país bendecido en el Caribe Señores, República Dominicana Miren cómo se encuentran las Bahamas Miren esto, eh Devastadoras las imágenes Miren cómo ha arrancado Y cómo ha destrozado los postes De tendido eléctrico Este huracán Increíble, señores Increíble Abogada asesinada por su expareja, pidió ayuda al Ministerio Público. Así que dos semanas antes de cometerse este crimen, la abogada Anibel González, quien fue ultimada a tiros por su pareja Yamil Oscar Fernández Esteves, le había pedido ayuda a la Fiscalía, señores. Y miren el desenlace fatal de esto. Increíble. Veamos. Él tenía las dos niñas más pequeñas, que él se las llevaba a veces a la tienda. Y la más grande estaba con mi hija en el apartamento. Cuando él fue a llevar a las dos niñas, mi hija que le dice a, la, a, a Chamil, que es la más grande, que, que le abra la puerta. Él entró, la, que la niña abrió la puerta, siguió para donde ella estaba, para la poseña, y ella le dijo, no lo haga por tus hijas. Y ahí él le disparó y luego se fue y se trancó en el baño y se disparó él. Como ella no había sido constituida en actor civil, eso era, la rienda de ese proceso la llevaba íntegramente el Ministerio Público. O sea que fue quien hizo el acuerdo con, con, la, con, con, la, con el victimario. ¿Te entiendes? O sea, que el Ministerio Público eh, ahí no representó a la sociedad, como es su papel, sino representó al victimario. Ella a nivel le pidió ayuda al fiscal titular de aquí de San Pedro, el señor Pedro Núñez. Eh, ellos tenían, o sea, entre llamadas, como dos semanas, y él no le tomaba la llamada. Es la primera vez y dijo que le iba a ayudar. Bueno, señores, ahí está. Qué lamentable. Miren, esta mujer... A nivel González, meses atrás, había sido agredida por este mismo hombre, por Yamil Oscar Fernández. En esa ocasión, él la hirió de puñaladas. Se separaron. Justamente por esto, él fue a prisión. Porque prácticamente en aquel momento, intentó matarla también. Desde la cárcel, él la amenazaba. Y decía que cuando saliera, la iba a matar. La iba a matar. Ella pidió ayuda que necesitaba que la ayudaran debido a las amenazas que este hombre le había hecho. Señores, salió de la cárcel y lo cumplió. Qué pena, qué triste, qué desenlace fatal, fatal. Esto nos llena de impotencia, de ira, de dolor. Imagínense ustedes, ¿eh? Él la amenazaba y le decía que la iba a matar cuando saliera y lo cumplió. Pues por estas amenazas, este hombre de, debió de quedarse en la cárcel, ahí pudriéndose desde la cárcel entonces. Ajá. Salió y la mató, le quitó la vida como si fuera un animal. ¿Mm? ¿Y cómo ha dejado ahora esta familia en medio del dolor, de la tristeza? De por Dios, un hecho más de feminicidio. En el ámbito político, se está hablando en el día de hoy sobre la renuncia del precandidato a la presidencia, Reinaldo Pared Pérez. Este hombre acusa al gobierno de apoyar a Gonzalo Castillo. Escuchemos a Reinaldo Pared Pérez. Adelante. Como es sabido, el 3 de marzo del 2018.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 Ahí está, me dice Jorge Luis por aquí, que está notando que muchos danilistas precandidatos ahora, o algunos de los que se han ido, como que le están tirando mucho al gobierno, ¿eh? Y como que se están como por acercar un poquito más a la parte opositora, que es Leonel Fernández. ¿Y por qué será esto? Bueno, señores, vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias. En esta, su fuerza informativa sobre todo. Entrando en materia de noticias en el ámbito local, regional. En el día de hoy, la UAS Recinto San Francisco presentó, dio la despedida al mismo tiempo a los internos de medicina, ...que irán a los centros de salud en un acto llevado a cabo en el salón de actos de esta alta casa de estudio. Vemos los estudiantes de medicina, los internos que irán hacia los diversos eh, centros de salud. Vemos las imágenes de estos jóvenes que irán verdad con grandes expectativas a prestar su servicio... ¿Adquirir los conocimientos necesarios? Escuchemos entonces. ¡Adelante! Nosotros hemos dado muestra de que siempre en los momentos más difíciles, la UAS y todos sus egresados, no importan en dónde estén, siempre prestan su mano para colaborar. Por eso, otro, otro valor importantísimo el servicio. Nos forman para servir. Por tanto, si nos forman para servir, uno de los elementos que tenemos que tener conciencia y educarnos en esa conciencia es que vamos a al área de medicina, al área de enfermería, al área de bioanálisis y de imagenología que no está acá y de otras áreas más que se suman al área de ciencia de la salud a servir No sabía que además de la payola de José Polanco, que ustedes le dieron él pagó el hombre era un tipo que tiraba de impulso de barricada el incendiado no obstante eh, yo lo felicito por tres cosas que me dijo que tiene la razón. Número uno, ¿tú habías visto un internado así alguna vez? No le contesté, le voy a contestar ahora. No, no lo había visto. Dos, ¿tú habías visto integrado a los estudiantes de medicina que van para internados de enfermería y los de análisis Tampoco. Perdón. Y tres, si ¿sí es cierto. Que ustedes están siendo bien valorados en sus rotaciones con los hospitales. Bueno, ahí está, señores. Éxito para esos internos de medicina en esta nueva etapa de sus vidas. Todo esto para beneficiar, ¿verdad? Para aportar al cuidado de la salud de la ciudadanía. Qué bien. Miren señores, en la misma UAS hoy conversamos con Joel Martínez, quien es el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes, presidente también del FELABEL, vocero del FELABEL. Eh, ellos han estado exigiendo que se materialice, que se carneticen, exigen la carnetización de los estudiantes de esa alta casa. Muchos semestres, semestres van, semestres vienen. ...y no se le ponen, no le dan los carnet a los estudiantes. No se carnetizan y se le cobra el derecho a carnet, a carnetización. Escuchemos a Joel Martínez. Adelante. Nosotros, a pesar de que se han comprado los equipos para carnetizar a los estudiantes... Todavía la dirección de este centro no ha dicho la fecha que se va a iniciar el proceso de canalización. Este, y aquí se han canetizado los empleados de nuestros recintos y los empleados de otros centros. Por lo que nosotros no entendemos qué explicación tienen las autoridades a los estudiantes de por qué no se ha iniciado el proceso de canalización. Se ha establecido que se está creando una oficina para canalizar, pero entendemos nosotros que en el mismo lugar que se garantizaron los empleados, tanto de recinto como de otros centros, se debió e iniciar el proceso de canalización de los estudiantes que debieron planificarse las autoridades para que antes de que iniciara este semestre, ya se pudiera eh, inmediatamente iniciar con este proceso de canalización. Ante esta, ante esta realidad de que las autoridades no fijan fecha para el proceso de canalización, nuestra organización ha decidido convocar a una gran concentración estudiantil para el miércoles 11 a las 10 de la mañana en el edificio B para exigirle a las autoridades, tanto de la universidad como del gobierno, una serie de, de obras que necesita la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos estado planteando? ¿Y qué vamos a exigir junto a los estudiantes este próximo miércoles 11? Es que se entregue el carnet a los estudiantes. Tres, cuatrimestres por año para la universidad para nosotros poder avanzar y salir rápido de la universidad y aportar a la sociedad dominicana lo que ellos están esperando de nosotros. Nosotros eh, creemos que más del 90% de los estudiantes de este recinto no tienen el carnet universitario y que conste que nosotros pagamos ese carnet. Al momento de inscribirnos, de seleccionar nuestra asignatura, se meten los nuevos ingresos. Y ya lo que tienen varios semestres, algunos, no a todos, se le ha cobrado una y dos y tres veces. Por lo tanto, nosotros hemos, hemos entendido que se debe entregar ese carnet, que hace más de cuatro años que aquí no se carnetizan los estudiantes, por ende. Bueno, señores, ahí está, ahí están las declaraciones de Joel Martínez. Esperamos, esperamos de que definitivamente, como decía Joel, y los equipos al parecer se han adquirido, ya la universidad adquirió los equipos para comenzar el proceso, pero que definitivamente se materialice para que esta sea una demanda de los estudiantes que ya tenga entonces, que esté resuelta, que esté resuelta para la universidad también. Miren, la mañana de hoy, en su continuidad, en su proceso de lucha, exigiendo lo que se merecen Exigiendo sus derechos ahorrantes de MUNE sostuvieron una reunión en la gobernación en el salón de acto de la gobernación provincial con las autoridades encabezadas por el gobernador Juan Antigua Javier vemos algunos de los ahorrantes que acudieron al salón de acto ahí está el gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua acompañado de diputados de la provincia Duarte, Lupe Núñez, Juan Comprés abogados, entre otros, porque ellos han dicho de que continuarán y que van a ir donde tengan que ir, porque con su dinero la MUNE no se puede quedar, y nosotros le apoyamos a ellos y ahí estaremos en todo su proceso de lucha, caramba. Vamos a ver lo que aconteció en este encuentro de los ahorrantes de MUNE con las autoridades. Adelante.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 Comercial, hay un listado de 10.589 ahorrantes, o no supuestamente ahorrantes, dentro de los cuales, de acuerdo a las investigaciones que hemos realizado, hay personas ya fallecidas, hay personas que nunca han tenido ningún tipo de ahorro en la UNED, hay otros que lo tuvieron en una época, yo no tienen fin nada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 y, y su familia con todo, pan, de la leche el medicamento que... etcétera, etcétera tercero, me gustaría que nos den un documento oficial de ustedes para nosotros también eh, canalizarlo llevarlo a las instancias correspondientes ah. deben de seguir, no pueden detenerse cuentan con el respaldo del gobernador representante del estado dice que le depositen, que le hagan llegar los documentos necesarios para él también el unirse a este proceso de lucha en demanda de la recuperación no que le den, sino que le devuelvan su dinero el dinero de ellos y que ellos no tienen la culpa de que esa empresa tuviera personas ahí haciendo fechorías ¿eh? a su espalda entonces Caramba, para que llegue la tranquilidad hacia esa persona lo más pronto posible debe de solucionarse esto. Y ojalá y que el Estado Dominicano intervenga también, como lo ha dicho Juan Antigua. Javier, vamos al WhatsApp, señor director, para ver quiénes están en sintonía con nosotros a esta hora del día, ¿verdad? Personas que nos sintonizan a esta hora del día donde Rosmelín Rodríguez, desde el sector El Cilia Pepín, nos envía esta postal. Gracias, Margot, desde el sector Hermanas Mirabal, otra linda postal. Muchísimas gracias a Margot por estar también en contacto con nosotros. Ahí está. De Margot, pasamos a Joel Martínez del Falpo. Nos envía por aquí. Yo lo pagué. Yo quiero mi carné. Más adelante, bueno, ya escuchábamos, ¿verdad? Ahí está a Joel Martínez. Miren, a propósito de esto, bueno, Héctor eh, nos envía por aquí una también bonita imagen. Buen día, bendiciones, nos dice gracias. Eh, continuamos entonces luego de Héctor con el 1937. ¿Cómo estás, Vladimir? Soy fiel oyente de tus noticias. Sobre todo, soy de Pimentel, dice. Gracias, saludo para usted, hermano, en Pimentel. Qué bien, Nildia, desde la Urbanización Los Maestros, nos envía un video. Más adelante veremos de qué se trata. Wilton Gómez, activo como de costumbre con nosotros desde Madeja. Jimmy desde Los Rieles nos envía por aquí este video de un vehículo. Dice, este carro tiene dos meses frente al parque de los mártires. No se sabe de quién es. La policía lo, lo depuraron y no es robado. Lo pipero lo abrieron y se lo llevaron. El, le llevaron el gas, la radio, la batería... Y dijo que un pipero que está madrugada lo llevara, bueno, le llevaron la goma. Las autoridades no tienen grúa para llevárselo y la cruz de ayuntamiento tiene problema. De por Dios, oh Dios, caramba, ¿cómo va a ser? Vámonos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Señores, continuando con las noticias en el ámbito local, regional, miren, la mañana de hoy le impiden a estudiantes del Liceo Ercilia Pepín entrar al liceo para recibir las docencias debido a que no tenían el distintivo del centro en su suéter y a mal corte de pelo en la vestimenta también. Atendiendo este llamado, de los estudiantes de la dirección, nosotros estuvimos por allá, vemos los estudiantes, esto fue pasada a las 8 de la mañana, 8.30, aún permanecían en las afueras de la Avenida Libertad. Y conversamos verdad con la directora de este centro, Corina Tejada, para que ella nos explicara las razones de por qué los estudiantes estaban en las afueras del liceo y no se le permitió entrar esta parte. Vamos a escuchar la directora del liceo matutino. Ercilia Pepín La maestra Corina Tejada Adelante Porque tenemos dos semanas Dándole la oportunidad de que se colocaran su distintivo Y los, en el caso de los varones Que vinieran debidamente pelados Y algunos vinieron con las moñas muy altas Con trenza y todo eso Entonces en la semana pasada Tuvimos una situación con un estudiante Que se infiltró Una persona extraña al centro Que se infiltró al centro educativo con un cuchillo para herir otro, entonces eh, pudimos evitarlo, pero el, des, cuando hicimos las investigaciones, el estudiante no pertenece a este centro educativo. Hace una semana hicimos una reunión con los padres para informarles sobre las medidas, además de que ya ellos en la inscripción habían formado una carta compromiso que observa todo este tipo de situaciones de las normas del centro. Y entonces nosotros les sugerimos a ellos que por favor nos ayudaran para que sus hijos vinieran debidamente uniformados y correctamente higienizados, con lo que tiene que ver con la pelada, ¿verdad? Hay varones que vienen con aretes también hasta en las, en las narices. Entonces es un vestuario que no es acorde a un centro educativo. Entonces la situación peor es el distintivo. Mira, nosotros le entregamos distintivo a todos los estudiantes. Este es el distintivo de manera gratuita para que ellos lo coloquen. O sea, que el único oficio de ellos es colocarlo hasta manualmente en el polocher, en el lado izquierdo, bien pegado para que no se le pierda. O sea, que no hay razón por la cual ellos hoy no vinieran eh, debidamente uniformados. Miren, yo lo veo súper bien esto. Yo lo veo súper bien esta medida. Las reglas deben entrar por la casa. Y si hemos hablado tanto de este liceo, si se ha criticado para que surja un cambio, para que surja una transformación en sus estudiantes, principalmente en su manera de actuar y de pensar, debemos de entrar por ahí. Ya ustedes escucharon a la maestra Corina lo que decía, ¿qué se busca con esto? Impedir que otros estudiantes de otros lugares, solamente porque es generalizado, ¿verdad? El suéter es color rojo vino, pero si ese, si se ve que ese estudiante tiene el distintivo ahí con el búho de Lercilia Pepín se sabe que es de este centro se sabe que pertenece a ese centro educativo yo lo veo esto súper bien además decía la maestra que ellos han tenido semanas para hacer esto y que se hizo en un consenso con sus padres los padres son tan responsables como ellos hoy responsable de que esos estudiantes aún no tengan colocado los distintivos del liceo ahí en el suéter. Tienen meses, han tenido meses para hacer esto. Está súper bien esta decisión. Mañana estoy seguro que esos estudiantes hoy desde que llegaron a sus casas hasta ellos mismos comenzaron ahí con una aguja. Porque debemos de poner reglas cuando las cosas son buenas. Y eso está súper bien, súper bien. No obstante a esto, ¿verdad? Llevando la equidad. Nosotros quisimos conversar con algunos de esos jóvenes estudiantes que estaban en las afueras del liceo. Vamos a ver qué dicen ellos. Adelante. Bueno, no está bien porque tenían que darle una nueva oportunidad porque algunos no le dieron los distintivos. Y... Pero en el caso tuyo es por el peinado. No, por el peinado. ¿Por qué te quedaste fuera? Porque tú tienes el distintivo. Sí,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 se cena más viene con lo del pasaje. Dale, pase para adentro ahora, Pero después que lo platifique. Bueno, que, tiene que aquí, Pero este momento me momento. dijeron que uno lo podía platificar y mira, yo lo tengo platificado y no me quieren dejar entrar. ¿Y la pelada entonces? ¿Y tú pelás? No, mira, yo no tengo más pelado, que yo sepa. ¿En qué curso tú estás? Tercero A. ¿De dónde tú vienes? De Huiza vengo. de Huiza? Sí. Entonces yo no puedo irme, me el pasaje para allá después que uno viene hoy lunes. Son 50. Estamos conscientes, ¿verdad? Con lo que decían los jóvenes de la distancia, de donde ellos vienen, pero no se trata de esto. Se trata, mis, mis jóvenes estudiantes, ¿verdad? Que debemos de tomar conciencia y se le está hablando de la colocación, de la identificación. Ustedes tienen el día completo hoy para hacer esto, ¿eh? Para que todo marche bien. Miren, Yeren Joven de Puñalada en las Patronales de Moca, se trata de Ramón Esteban Santana, herido de puñalada en las patronales de Moca, en medio de una riña. Su, él está eh, en el Hospital San Vicente de Paul y desde su lecho en este centro, ahí está Ramón Esteban Santana. Vamos a escuchar su versión sobre lo ocurrido. Adelante. Yo estaba en la patronal, andaba con otro amigo mío, ahí. Entonces yo no sé si fue que ahí vi una mujer. No sé, de lo que andaba con nosotros. Sí. Lo siento que viene uno y se me pega al lado. Y me dice de que, ¿tú tienes miedo? Y yo le dije, ¿cómo miedo? Yo no tengo miedo a nadie. Y me dice de que ni yo tampoco. Y yo le digo, ¿y qué tú me estás queriendo decir con eso? Y él me dice lo que tú quieras. Y yo le dije, ah, pues tú quieres problemas, vamos para allí. Para que lo resolvamos. Cuando íbamos para el sitio, que yo lo cité para que peleáramos, ahí se devolvió. Yo pensaba que ya se había acabado ahí. parece que ahí fue a buscar una corta pluma, fue porque ahí volvió. Me quedé en el parque ahí. Sí. Y ahí volvió de allá para acá. Y llegó sofocando cuando la fuimos. El sitio era como oscuro. Entonces ahí me punchó como tres veces por ahí. ¿Cuántas puñaladas te dio? Como... Tres o cuatro, sí. Porque hay una que está por ahí también. Wow. La de la, pues, hoy fue de ahí que me pichó sí, un pulmón un, un pu, un, un pu, fue. ahí. ¿Tú lo conocías esa persona? ¿Tú antes habías hablado con él? No, el este tipo yo no lo conozco. Bueno, señores, la violencia impera este fin de semana. Porque de igual manera resultó herido también de una, cuchalli, de una cuchillada con una bricha... En el sector Espino, la tercera etapa, el señor Juan Jiménez de la Cruz, con una bricha, este hombre también recibió otra estocada. Escuchemos entonces, ahí está, ¿qué nos dice? Adelante. Como que estaba hablando con la mujer de, de un muchacho que dijo hijo de la esposa mía. Como que la llamó, yo le dije, pues tú no pasa eso, entonces hay un problema con eso. Y dijo, ¿cómo un problema? Y yo, claro, pues esa mujer es ajena. Y me dice, pues tú crees que yo te doy un tiro. Y yo, con que tú me das un tiro, con la boca. Y él dijo, pues yo vengo ahora y se fue. Yo me quedé sentado ahí y que estaba relajando él. ¿eh? y me preguntó. Yo estaba hasta sentado ahí mismo, me acuerdo ahí. ¿Usted había tenido problemas antes tú y él? No, no, nunca, porque es de por ahí mismo. ¿Cómo se llama él? Me parece que es Ángelo Hugo que se llama. Ángelo Hugo le dije Me parece, no estoy seguro. ¿no? Nos ofreció primero herirte con tiro y luego llegó con una bricha, fue. <risa> ¿Sin decir de nada, Terio? Exactamente. Inmediatamente cometió el hecho? ¿Qué hizo? Ahí se mandó. Y yo, yo tengo un niño chiquito. Tuve que decirle que lo sacaran allá porque ahí dije que volvió. Dije que iba a quemar la casa y iba a matar muchachitos. muchachito. ¿Qué le pide a toda la justicia, a las autoridades? No, si lo agarran, que hagan lo que tengan que hacer, pero ahí se, yo creo que se fue. Me parece a mí, no sé. ¿Esto ocurrió dónde? ¿En qué sector? La tercera etapa de la opinión de la espínola. Él es de ahí mismo también. Ajá. Ay, mi madre, caramba. La violencia empoderándose, apoderándose de las personas, la ira. Muchos piensan que la vida del otro no vale un centavo. Miren, como, le, como dijo el vuelvo ahora, el otro también, el de, el de Moca. Este fin de semana también la policía persiguió seis hombres que iban a bordo de un vehículo aquí en San Francisco de Macorís. Hablamos de una jipeta conocida como una jipeta de las eh, Gran Cherokee. Ahí está, está, vemos algunos de los impactos de bala que le formuló la institución del orden. Eh, veíamos un joven conocido como Wilton, quien resultó herido de bala. Eh, la policía, ¿verdad? En el momento en que se produjo la persecución, según la institución del orden, dice que eh, solamente una persona logró ser capturada eh, se le están acusando de diversas actividades ilícitas a las personas que eh, se desplazaban a bordo de este jeep ahí está y se encuentra en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís en tanto que uno de los apresados mírenlo ahí conocido como Wilton fue trasladado hacia un centro de salud hacia el hospital aquí en San Francisco de Macorís momento en que fue herido según la policía en el momento en que pretendía emprender la huida. No obtemperaron el llamado según la institución del orden. Inmediatamente, según la policía, ellos eh, le atacaron a ellos y la policía les respondió. Y ahí están las imágenes de la jipeta que se encuentra en posesión de la policía. Muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos esta semana.